240 kilos de combustible, 22 kilos de productos químicos y 1.500 litros de agua son los recursos necesarios para fabricar un solo ordenador de mesa. La fabricación de nuestros dispositivos TIC se realiza en instalaciones que no cumplen las medidas básicas de protección generando enfermedades graves debido a la constitución tóxica de muchos de sus componentes y a partir de materias primas que en muchos casos se extraen en condiciones inhumanas. De otro lado, cada 24 meses, 2.800 millones de personas cambian de teléfono móvil generando toneladas de residuos electrónicos altamente contaminantes. Asimismo, los centros de datos necesarios para ver películas en streaming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 En este curso MOOC, ofrecido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, conocerás los detalles del impacto medioambiental de las TIC y además te mostraremos prácticas para fomentar un consumo sostenible de una tecnología de la que ya no podemos prescindir. ¿Nos acompañas?